pienso si este 8 de marzo parara cada mujer, pero no solo en este país, sino en todo el mundo, quizás acabaría la violencia. Y después no sé yo, seguiríamos luchando para tener la vida que queremos y acabar con todas las formas de, de patriarcado en este mundo.